Escribir un guion, aunque parece fácil, no siempre lo es, te enfrentas usualmente a bloqueos y falta de ideas. Y más aún, cuando eres un introvertido aislado con crisis existenciales que se hunde en su miseria y vive con un enorme vacío, pero hoy te diremos algunos consejos que te ayudarán a progresar en tu guion y evitarán que te enfrentes a esos molestos bloqueos creativos. Puedes encontrar ideas en casi cualquier lugar y situación, solamente debes saber cómo sacarles provecho. Puedes hallar ideas mientras comes, miras una película, lees un libro. Haces ejercicio, cocinas, lavas los platos, navegas por internet, hablas con tus amigos, escuchas música, sales de tu casa, disfrutas la naturaleza, fumas, entras en una casa ajena, con un cuchillo en tu mano, buscando tu próximo objetivo, mientras juegas con la mente de tus víctimas haciéndoles saber su inevitable y trágico final, porque no serán capaces de escapar de ti, hasta que los encuentres y despadaces como un cerdo. También mientras meditas, respiras, te relajas y recuerdas situaciones memorables. Pero sobre todo, escribe toda situación que vivas. Quizá en el momento no te lleguen las ideas. Y en cualquier caso, esos escritos quizá te sirvan más tarde. Toda situación que está aquí es completamente ficticia y con fines cómicos. No siente replicar ninguna de las acciones. Postdata: no fumen.